Porque okay, esto era un caos, la Salcedo se mantenía siempre, siempre congestionada porque aquí hay desamprensivos que se estacionan de ambos lados. Hay personas que tienen aquí que venir a la clínica o abordar sus familiares que están enfermos internos para montar un vehículo o vienen a dejarlo, también las ambulancias cuando van a doblar, cuando vienen a dejar los pacientes, no pueden doblar debido a que había un congestionamiento aquí de los motoristas, que tiraban los motores de donde sea y eso además. Enfoque ahí, mire que ahí dicen de estaciones, la línea está pintada de amarillo y la, la gente siempre se estaciona en los vehículos. Ok. Bueno, hay otra eh, algo que quiero que le explique a la población. ¿Qué tipo de motores o de vehículos es que se puede retener? Porque según el, el Tribunal Constitucional prohíbe que la me o la DGC retenga vehículos o conductores. No, la, no, no, es que, no, no es que retenga vehículos, no es una sentencia del Tribunal Constitucional que sí eh, eh, decidió que los vehículos, la persona no se podía retener la motocicleta por casco protector. Ahora, el que anda en un vehículo sin documentos, sin seguro, sin placa, entonces nosotros podemos retenerlo porque no sabemos de qué, quién es el propietario. Además, el que no tiene placa no puede transitar. El que no tiene documento no puede demostrarnos que es el propietario de, un, de una motocicleta. Por eso nosotros. Si no tienen documento, entonces sí la retenemos. Pero nosotros somos respetuosos de las leyes, de la Constitución y de la sentencia emanadas por la Suprema Corte ¿Dónde más estarán estos operativos? No, en, el, en, el, en la ciudad de San Francisco, porque nosotros fuimos ayer al hospital también. Ahora vamos para allá. Estamos trabajando con eso, porque a veces también en el hospital eh, las ambulancias van a llegar y se tardan mucho tiempo y los pacientes a veces hasta fallecen. Porque hay personas que estacionan de ambos lados y cuando vienen eh, los vehículos que están transitando, entonces se congestiona la vía. Y no pueden cruzar ninguno, ni llega la ambulancia, ni cruzan los que están eh, transitando por la vía. O sea, que tenemos un problema grave y lo estamos resolviendo eh, conjuntamente con la alcaldía de aquí de San Francisco. ¿no?